Muy buenas, pues estaba aquí en el parque y acabo de descubrir una bolsa de patatas fritas y estaba pensando en todas las artimañas que hace la industria de, de la alimentación para conseguir meterte sus productos y en este caso empezamos por lo primero, que ni siquiera es una bolsa de patatas fritas, viene un envase super chulo, redondo así en forma de bote de volantes de, de badminton por cierto. Y... E incluso la, las letras están así como pintadas, colores verdes, colores brillantes. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué pasa? Pues los ingredientes están puestos de tal manera que en letra pequeña hay súper juntos todos para que no os puedas ver. Las patatas ahí vienen, como os voy a enseñar ahora, en un formato que vienen todas. ahí súper bien apiladas, como si fueran perfectas, como si nacieran así. Porque al cuerpo nos gusta eso, la perfección. Y aquí como veis... Los ingredientes, ¿vale? Vienen ahí todos a piñadillos, que no se pueden ver, pero el bote es como súper chulo. Los colores y demás, ¿vale? La marca, bueno, ya sabéis, hay muchas marcas. Pero esta es muy fácilmente identificable porque yo creo que es la única que hace así. Y los ingredientes, pues no son muy buenos. El sabor, ¡buah! El sabor, eh, no sé, hace mucho que no tomo las patatas y por supuesto no me voy a tomar esas que hay ahí de un desconocido y bueno y aunque fueran mías pero le he estado mirando los ingredientes y es que no tienen como si miráis una bolsa de patatas fritas antes por lo menos tenían eh, patatas y aceite de oliva entonces si las compráis en un sitio tradicional por lo menos tienen esa receta que es más tradicional ahora ya las bolsas de patatas más normales que no estas pues tienen patatas y aceite de girasol pero es que esta bolsa de patatas en concreto tiene de todo ...empezando por aceites vegetales que ya mezclan girasol con maíz... ...le echan almidones, le echan lácteos... ...le echan potenciadores de sabor como glutamato monosódico... ...que no es nada, nada bueno... ...y un montón de cosas más, la lista de ingredientes es enorme... ...y bueno, ya sabéis, eh, podéis mirar productos con la etiqueta... ...¿vale? podéis utilizar las aplicaciones como yuca o el coco para ver si esos productos son, son adecuados o no, tanto desde el aspecto nutricional como del aspecto de su procesamiento. Y ya os diré yo que, esta, que estas patatas seguramente no lo sean, ¿vale? Pero todas las artimañas que usan con, los, con el empaquetado, con las letras, con ocultarte información importante, con hacer de que las patatas sean todas iguales, que a nuestro cerebro le gusta el orden, la igualdad, la simetría. Pues todos son mecanismos para que comas esos alimentos que son comestibles, pero no quieren decir que sean alimentos o saludables. Un saludo, hasta luego.